Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Y bienvenidos a otro vídeo más de, de, de nuestro compañero, ¿no? De nuestro compañero ya, porque ya hemos hecho un par de vídeos de él Y bueno, ya creo que todo el mundo sabe de quién hablamos Porque lo ponen en el título y en la miniatura, básicamente Y bueno, estamos en un nuevo vídeo más de Hagiwagi Hermano, tengo que mirar el nombre porque no me sale, no me sale el decirlo O sea, es un nombre muy raro, ya, ya hay que ver los creadores de, del juego Lo que... lo que... Sufrieron para, para ponerle el nombre al billo este Y bueno, eso, que, que, que bueno, vaya, vaya nombre, vaya nombre escogen la gente Para pa, pa ponerse un muñeco de, de, de un videojuego, ¿sabes? Que, que, que no, no tiene nada, no tiene, no tiene sentido Y bueno, hoy estamos en otro vídeo más de Hagiwagi Pero, pero, pero nada, pero si sí es el mismo que el de anterior Reales captados en cámara, en real life, en, en la vida real que, que lo puedes tocar Así que supuestamente está en la vida real Vamos a ver qué, qué, qué, qué, qué, qué pasa ¿no? Supuestamente ha sido captado en cámara Vamos, vamos, vamos a ver qué, qué, qué sorpresa nos llevamos aquí de, de, de nuestro compañero Bartolito ¿no? Bartolito que, que, que hace vídeos acerca de... Haggy en la vida real, bueno, y de Haggy Waggy de, de Poppy Playtime. Y bueno, se ve que, se ve que, el, chaval, se ve que el chaval comanda de, del juego, la verdad que se ve que, que, que, bueno, que sabe de, de lo que habla Y por eso vamos a ver su vídeo, porque la verdad que me ha parecido bastante, bastante bueno. Por lo menos la miniatura y los 10 primeros segundos están bastante, bastante bien. Así que vamos a reaccionar todos juntos al vídeo de nuestro amigo Bartolito. Así que sin más dilación, saben que pueden seguirme por las redes sociales que lo tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos en el vídeo. Bueno, primero no es el, no el, no el vídeo de, de nuestro amigo Bartolito, la verdad, ¿no? Primero vamos a ver un corto, como si... Bueno, es como un... Vi un short de internet que lo descargué Y es del, de, también de, de, de Huggy Wuggy, ¿no? De, del, pepi, del Poppy Playtime Así que vamos a pulsar aquí, vamos a ponerlo desde el principio Y dale, 3, 2, 1 ¡pam! Vamos a ver Por lo que vi, tiene muy, muy buena pinta 1006, el prototipo, coordinación y cooperación es sale detrás, tú, con gente ahí Hostia, bueno, está bastante bien editado, estoy, me mola Uf, este está muy guapo editado, ¿eh? uh -huh. Ok, este es como... vale, por lo que entiendo es el... el que juega, ¿no? El... O sea, el protagonista o... Ok oh. Venga, míralo ahí, míralo ahí, ahí está Cuidado, niño Ey, está bastante, bastante guapo este, ¿eh? Me mola porque está bastante currado el vídeo, la verdad y bueno, ya estamos aquí, ya estamos en el de 5 Hagiwagi captado en, en la vía real, ¿no? En, el, en cámara Así que vamos a darle al play en 3, 2, 1 Vamos a ver Hagiwagi captado a las 3 AM la Ojo, ¿eh? Ojito Número 5. ¿Pero qué está pasando con McDonald's? ¿Acaso esta hey, fábrica era, de comida la rápida también está embrujada? No, no. En este lugar siempre suceden cosas extrañas y algunas veces muy ¿Cómo? espeluznantes. El youtuber Dark Corners se encontraba jugando casualmente a las 3 de la madrugada su videojuego favorito. ¿Ojo? Cuando de pronto decide visitar McDonald's y pedir una cajita feliz de Poppy Playtime... Eso es una mala idea, Pidiendo cajitas de Propi no Playtime de en, su cajita feliz, en el McDonald's. Míralo. Ahí cosas está. muy extrañas dentro del videojuego. Míralo tú mismo. Llegando muy tranquilito al McDonald's Viendo su, su humilde caja, ¿no? Su humilde caja para que luego, luego vaya al sótano y mira. El compañero. El compañero. Que brilla en la oscuridad ¿eh? Increíble. Toma, toma, venga bueno, CJ CJ se nos fue Se nos fue CJ Amigos, se nos acaba de ir CJ ¿Ojo? Bueno, bueno, bueno La verdad es que está volando el otro, ¿El otro señor? Mientras nuestros amigos del canal es beer Se estaban divirtiendo jugando ¿Qué coño? Entre amigos Todo era ¿Ojo? risas hasta que hace su aparición Un misterioso y enorme Ojito. de lucha azul Y se trataba nada Venga. más y nada menos que, que te cogas así muy y, coja, y bufio, te, te mata Una manzana de cuento les ofrecía Una manzana pero qué rayos está pasando. Al parecer, este Huggy Boogie no es un Huggy Boogie. Todo era una vil mentira, ya que Huggy Boogie comienza a atacar sí, la vida. Hey, Pero hay 30. Hay 4 Huggy Boogies ahí. Hey. ¡Toma! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Llega! Eh. Venga. A correr los Lakers ¡Tírate por la ventana! Si me guían así mientras estoy jugando, te lo prometo que sí, robo directamente. ¡Míralo! ¡Cayo! ¿Y eso? Chayu. Número 3. Mira, vez otra vez. Tenemos a un grande de los videojuegos, nuestro Ojo, amigo Dark Corners, Dark Corners Junto a su amigo Satu Birdie, que por pedido de sus queridos suscriptores entró a jugar a las 3 de la madrugada, pero yo me pregunto qué por qué hacen eso, si saben que a esa hora siempre suceden cosas malas. Muy bien, eso sí es verdad. El juego transcurría con total tranquilidad cuando de pronto su celular empieza a sonar. Pero Ojo. lo más raro es que el personaje del videojuego de terror Huggy Boogie era quien estaba llamando... ¡Oh, le estaba llamando Huggy Boogie! seguir con el juego y de pronto en medio de la Míralo. partida aparece un apocalipsis zombie y comienzan a atacar a los jugadores. ¡Corre, Dark! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida, Dark! Ojo ¿Cómo? ¡Huggy Waggy! Ese era Simba, ¿no? El del Rey León Coméntenme por los comentarios aquí A ver quién era Porque no me acuerdo Creo que era Simba No me acuerdo Mira aquí, guay Venga Está bueno Multiplicado por 900 Míralo Ay, Dios, que no puede salir Ay, Dark, que no puede salir Corre, corre Otra vez CJ CJ, eh J, eh Increíble Jeh <ríe> Número 2. un Faye. canal de YouTube de una Qué chica grande. muy divertida que sube vídeos reaccionando o de videojuegos, y ya le falta muy poquito para llegar a los 3 millones de suscriptores. Esta vez la retaron a jugar el terrorífico videojuego Poppy Playtime a las 3 de la madrugada. La joven muy asustada pero decidida a complacer a sus seguidores entró a la aterradora fábrica de juguetes abandonada. Hey, adiós. Con, con el corazón club, cuando detrás de ella aparecen unas manos muy peludas y aterradoras. Pero tranquilos, tranquilos que no cunda el pánico Que solo se <risa> no, no, no, no, no. trataba de un amigo de la youtuber Que solo quiso asustarla y creo que lo logró Pero luego de unos minutos Ella muy valiente decidió continuar con la partida Hasta que fuera de su casa Se comenzaron a escuchar unos ruidos ¿Ojo? muy raros y extraños Y la joven decidió abandonar ¿Cómo, el juego? cómo? Este video vamos a continuar jugando, copy, play, train, Poppy Playtime Tengo prohibido gritar en esta ocasión Porque son casi las 3 de la mañana tengo miedo, tengo miedo Vamos a entrar porque es el único camino Y tenemos que terminar este juego Vamos, a la de tres abrimos, chicos Una Dos, tres ah. Otra ah. vez Pero el mismo vídeo, ¿no? O sea El mismo vídeo. Pero que dijo, dijo que le salían la... ¿Cómo? Número no uno. lo entendí. Por último. No lo entendía canal nuestros amigos. ¿Quién decidió droid. disfrutar de oh. su hermosa casa dentro de Minecraft y sobre todo de su linda oh, piscina? Pero a las 3 de la madrugada... Todo marchaba bien hasta que recibió una llamada muy extraña ya que... ¿Cómo? Al contestar el celular nadie respondía. Pero quién puede llamar a las 3 de la mañana? Un iPhone para la guerra dentro del Maestro. Qué coño. Todo en el McDonald's. Mucha hambre. Al llegar hizo un uh -huh. pedido especial: una cajita feliz de Poppy Playtime. Pero de la nada aparece la figura aterradora de Huggy Boogie en la puerta. ¿Cómo? El joven se llevó un gran susto, pero se amarró muy bien los pantalones y fue detrás de él para descubrir que hacía Huggy Boogie. Toma, en venga. McDonald's a las 3 Pegándole a, si <risa> a Huggy Boogie. No de Increíble. Like. Increíble, Huggy Boogie, qué bueno. Claro, si Huggy Boogie ¿Ojo? no te visita. Venga. Llamándole. alguien está llamándome, chicos. Alguien <ríe> Increíble, hablando por el Minecraft Qué coño Llega al McDonald, todo pasa en el McDonald's a las 3 AM Poppy Playtime Toy Pero eso está en el McDonald's, de verdad, no, no Creo que no Es que como siempre, siempre se cogen cajas del McDonald's, no sé qué Ay Dios, ay Dios que muere ¡Ay, Dios! ¡Mira, parkour! Ahora, ahí. estarás bien. Pues bueno, está bastante, bastante, bastante bien este, este, estos vídeos, ¿no? La verdad, el primero bastante currado y el de Bartolito también muy, muy, muy currado por, por recopilar todos los vídeos, que no es fácil. Como siempre, dejad su comentario por, por la descripción. No, por la descripción, no. Por el chat de comentarios, porque ahí no se puede. Y bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós!